Pero ya estás otra vez con tu bici. Sí, hombre, claro. A ver si te piensas que las únicas que se rompen y se desgastan las cubiertas son las de los clientes. Estuve este fin de semana en Cuenca Buena y nos hicieron pasar por todos los charcos que tenían en ese pueblo. Y, y mira, tengo la bicicleta destrozada, el neumático trasero para tirar y esto hecho un cristo. ¡Hola! ¡Muy buenos días! Falta una semana para ir a La Rioja by Race. Y lo mejor para prepararla es ir a carreras. Hoy me he venido a Cuenca Buena, a la provincia de Teruel, a lo de Calamocha. Una carrerita de unos 60 kilómetros con 1.500 metros. Me habían dicho que eran 1.000 y por eso me había apuntado. Y ahora resulta que son 1.500. ¡Qué casco más guapo lleva! eh! Pues, oiga, es eh? chulo el casco. Nivel, nivel. ¿Qué te ha pasado? Pues que estoy muy despistado. ¿Y te lo has dejado en casa? Exactamente. ¿Eh? ¡Qué cabecita que tiene! Menos mal que aquí está Murillo, eh. Para dejar casco, zapatilla, guantes, lo no que haga falta. Que ¿Bici? ¿Y la bicicleta. Si se te rompe la bicicleta, bien te gusta el eh. ¡Qué bueno eres! Sí, el mejor, el mejor. Ciclos Almozara retransmitiendo desde mitad de carrera, estamos en el kilómetro 30, medias de carrera, hemos pasado ya por el pueblo y aquí este señor iba con mucha prisa, se ha escapado y nos quería dejar tirados, pero por suerte lo hemos cogido. Pues esto de las carreras por etapas llevan un montón de planificación Me voy a ir con mis compañeros Los Lobos, mira, mira, os los presento Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí ¡Bien! estamos con el, el equipo que vamos a ir a La Rioja by Rey Mike, Mike, Mike Caretero, Jorge Romeo, Jaime Catalán. Jaime Catalán y Jorge Bordonada Nuestros patrocinadores, Chronolimit, Luz Total, Marqués de Reynosa, Ciclos Almozara Isabel Centro Soriano, y Isabel, Isabel Labat. Sí, y, y el es vinilo. ¿Dónde está? No lo tiene, ya, es... ¿Qué, ¡Aquí, aquí! Sí. <risa> <risa> Un día después, y ahí sigue, con su bicicleta. ¿Trabajarás o okay? qué? ¡Anda, calla, calla! Bueno, para los que no lo sepáis, La Rioja Bay Race es una prueba de mountain bike por etapas. Tres días en La Rioja. Bueno, concretamente en logroño El primer día son 23 kilómetros con 500 metros de desnivel en Navarrete. El segundo. 70 kilómetros, 1.900 metros y ya con salida de Logroño y el tercer día 56 kilómetros con 1.100 metros de desnivel también en salida en Logroño en el 2019 fui también con los lobos por aquí tenéis, o por aquí tenéis el enlace a, a la lista de reproducción con los vídeos este año tengo intención de seguir haciendo vídeos así que suscribiros al canal, darle al like, compartir y comentar anda, eh, y me ponéis cositas bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en La Rioja.